momento, Arismendi la Antigua está en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, donde se está escenificando un encuentro entre eh, autoridades eh, locales con miembros del movimiento popular convocante a la huelga, eh, posible huelga de mañana, Colectivo eh, Ariz... de organizaciones populares. Exacto. Entonces, y el Falpo, creo que el Falpo también está no, en el eso. El Falpo se supone que no está dentro de... El, si están, están como invitados, pero no son de los convocantes. Ok. Bueno. Y esa es una de las diferencias por las que yo digo que hasta que no haya unidad de formarnos por un proyecto común de la ciudad, Bien. no habrá solución. Bien, ahí lo tenemos en pantalla Vamos. ya, Arismendi, la antigua. Adelante, Arismendi. Buenos días de nuevo por lo que nos precedieron. Sí, muchísimas gracias. Asimismo mismo es, en esta ocasión me encuentro en el salón de acto del Ayuntamiento Municipal, donde ah, hace apenas unos minutos inició esta reunión con los grupos populares, luego de la convocatoria que hiciera el colectivo de organizaciones populares de la convocatoria a huelga por 24 horas en el municipio de San Francisco de Macorís. Hay que destacar que este acto ha iniciado con las principales autoridades de la provincia Ahora, Duarte, entre ella, entre esta la gobernadora Xiomara Cortés y escuchemos las palabras del de senador por la, de la provincia Duarte, Franklin Romero Luz escuchemos y, y antes de nosotros leer el acuerdo con la anuencia de mis amigos de los movimientos yo quiero anunciar a ustedes por orden del presidente de la república en el pasado domingo el Consejo de Gobierno, del ministro que realizó aquí, anunció una gran cantidad de obras de las cuales muchos de ustedes se han hecho eco, pero que muchos todavía desconocen. Y ustedes, como prensa, como responsable de llevar la información a los ciudadanos, deben investigar, este eco de las cosas favorables que vienen para este municipio y para toda la provincia de Duarte ustedes recuerdan el proyecto 3R que ya nosotros mencionamos y le voy a anunciar 11 obras que vamos a hacer fuera de las obras que reclaman ellos la primera es una obra que también ha sido reclamada anteriormente que es la construcción del puente Ugamba sobre el río Jaya esa construcción ya está presupuestada y solamente estamos esperando la licitación que esta semana debe someterse. La construcción de 128 apartamentos para los residentes del barrio Azul, Ugamba, 24 de abril. También tenemos ya el terreno cedido por el ayuntamiento y también tenemos en el banco la primera partida de 150 millones de pesos derogado por el... La presidencia de la República. La construcción de un bulevar en la ribera del río Jaya, que es donde está el barrio azul ahora. Ustedes saben que es un barrio que cualquier inundación, cualquier vaguada es el primero que se inunda. La construcción de la instalación de la fortaleza Duarte y la cárcel que tenemos acá en lo que va a ser Bellas Artes con un anfiteatro para 650 personas y un auditorio para 450 personas aprovechando las mismas instalaciones en donde está obra pública. En Bien, este momento, la escucharon ustedes parte de lo que se está viviendo acá en este salón de, de acto del Ayuntamiento, de Ayuntamiento, de Ayuntamiento, Ayuntamiento, Ayuntamiento Municipal, donde el senador por la provincia de Duarte Franklin Romero, donde ha destacado que aparte de las demandas, de las demandadas Estado, obras, que son más de 11 obras, serán construidas en esta provincia dual. Es todo lo que tengo públicas. por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, muchas gracias, a Arismendi La Antigua, por ese corte en vivo. En este momento se está realizando, en este preciso instante se está realizando ese encuentro. Ustedes escucharon ahí las palabras del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, indicando que el gobierno ha estado aquí, vino, hizo un, un, un consejo de ministros, ofreció una serie de obras y que... Eh, hay que entender que esas obras tienen que entrar en presupuesto primero. No puede hacerse, no es, o sea, no es como si fuera, el gobierno no es como si fuera la economía propia, que tú metes la mano entre tu faltriquera, saca los cuartos y ya resuelve el problema. El gobierno tiene una serie de cosas, incluyendo presupuesto que tiene que cumplir a cabalidad durante el año. Muy bien, señores.